que qué han faría mal si en ¿Pero han moriría si no hizo? ¿Para parto de manger todo, el mar, todo el amor? Yo siempre volví un ambos. Parta de esencia de sardanas y parte de un solas por te guste o anhelas a mí amor, yo siempre volví a Uruguay. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque la vista de la pala, el inste reparo al desarrallo me de capó. que es rabel de esta faceta y para la data de un dolor para la esperanza que no acaba, amor, yo siempre voy bien. Y entreta Ahora que hoy vivo se esa espalda Andas a de un campo Para sembrarte de guitarras Para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir.